Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes estaremos atentos a la modificación de la Ley Mordaza, que tantos estragos ha causado entre los usuarios de cannabis. Volveremos al Congreso de los Diputados, esta vez a la presentación de la propuesta de Unidas Podemos para regular el cannabis. También viajaremos a Barcelona a conocer un poco mejor una iniciativa muy interesante, el Cannabis Hub. Asistiremos a una cata de marihuana en Colombia y en Top Cultivo no faltarán los buenos consejos para vuestros jardines. Empezamos. Sin duda, una de las noticias más destacadas de este mes ha sido el anuncio de un principio de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza. Esta modificación llega después de más de seis años en los que ha estado vigente y que ha castigado con multas desproporcionadas, entre otras muchas cosas, la tenencia, el consumo en vía pública o el cultivo de cannabis cuando está a la vista. Hemos conseguido que, por lo menos, se avanza que esa sanción, que antes era tipificada como sanción grave o infracción, grave mejor dicho, sancionada con una, una multa de 601 euro a 10.000, si no mal recuerdo, eh, pasa a ser leve. Es la, vamos a decir, la sanción más importante para tiende que hay recogida en esa ley. Eh, Están mirando los últimos datos que he encontrado, que son de 2018-2019, y 300.000 sanciones por eh, tenencia de cannabis. También hemos pactado con el Partido Socialista un sistema, vamos a decir, de reducción de la cuantía de las sanciones en función de la capacidad económica de las personas objetivable. Es decir, no meramente, como se indica ahora mismo la ley, se si le no da en cuenta la capacidad, sino ya regularlo, sobre todo para aquellas personas que tengan ingresos inferiores a la SMI de 2,5. ¿no? Eh, una persona desempleada eh, podría perfectamente, si decide pagar la sanción, podría quedarse más o menos en 50 euros por, por tenencia. Desde plataformas civiles como No Somos Delito, tildan los cambios de mero maquillaje y que las enmiendas no modifican los puntos más lesivos de una ley puesta en entredicho por organismos internacionales y que ha socavado profundamente los derechos sociales en este país. De leyes mordaza y de cannabis se pudo hablar el pasado lunes 29 de noviembre en el Congreso. Unidas Podemos se vestía de gala para presentar en sociedad su propuesta de ley para la regulación integral del cannabis. La pregunta ya no es legalización sí o legalización no. La pregunta es cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y si vamos a estar a la vanguardia europea en la materia o vamos a estar en el furgón de cola. Sin duda, una ley muy completa, posiblemente la más completa que se ha presentado hasta la fecha. En lo que sería el mercado regulado hablaríamos de distintos tipos de licencias, unas licencias de acceso, donde estarían estos clubes sociales, los clubes sociales licenciados. También estarían los dispensarios de cannabis y cannabis no psicoactivo. La, lo que sería la parte de la producción, pues estaríamos hablando de, de licencia de producción de productos del cannabis. Aquí sería para producir flor, pero también eh, se integrarían las nurseries eh, que producen y venden esquejes, también las licencias de transformación y extracción, la producción y comercialización de semillas, eh, las sociedades cooperativas de microproductores, que es un modelo novedoso que ahora explicaremos, y luego unas otras licencias complementarias al, al mercado regular del cannabis. Pero no todo iban a ser flores. La sociedad civil se iba a encargar de recordarle a los asistentes y a los políticos sus preocupaciones. No entendemos que si varias leyes autonómicas ambas mencionadas en esta propuesta, han reconocido a nuestro modelo como eficaz? Si a nivel internacional el modelo de club es avalado, alabado y replicado, si se ha demostrado que es una herramienta eficaz en el marco de la política de drogas, como bien han dicho hoy la mayoría de los expertos que han hablado, ¿por qué aquí, que lo hemos acuñado, no somos capaces de reconocerlo y defenderlo? Creemos sinceramente que la unidad es positiva y necesaria, como ya hemos hablado en otras, en otras asambleas, pero para que sea viable y posible eh, nos debemos exigir y exigir a los partidos políticos transparencia y con nuestro dolor... Con todo nuestro dolor no lo hemos sentido así. Esta ley, nosotros desde nuestro punto de vista, creemos que es una ley muy completa. Eh, sí que es verdad, como puede decir Patio, como ha comentado también Noemí, que hay muchos aspectos a mejorar. Hay muchos aspectos que también a nosotros nos gustaría que, que fueran de otra manera. Pero bueno, que entendemos que también el, el, momento, el momento social y la, y la sociedad mercantil globalizada en la que vivimos también nos obliga a hacer planteamientos que quizás no fueran nuestro, nuestras prioridades hace unos años. Las personas usuarias deben ir en el centro del debate y así bien grandes. ¿sí? No pueden quedarse arrinconadas. Las personas usuarias son por las que tenemos que regular. Detrás de esta propuesta de ley no solo está el ánimo de organizar legalmente un sector que ya existe, que ya existe, que quiere aportar al resto de la sociedad como los demás. El peor escenario posible es el que tenemos en este momento. Un sector en plena expansión, sin ningún tipo de regulación, más que la moral de cada uno de nosotros. El sentir general es que nos sentimos muy solos. O sea, está siendo un camino muy duro, están casi todos los clubes encausados de una u otra manera y nos sentimos bastante solos. Me ha mandado una carta Albert y, y Víctor desde la cárcel, porque hoy no estamos todos aquí. Hay gente que falta. Que hoy en día hay gente en la cárcel también por una sustancia que no es psicoactiva y están acusados de narcotráfico cuando no es droga, por lo que el nivel de incoherencia del Estado español ha llegado a niveles de incoherencia insospechados y, y completamente contrarios a la tendencia internacional. Agradeciéndoslo. ...a todo el grupo que lo habéis hecho y que estáis redactándolo... ...tenemos observaciones al respecto... ...y como queremos ser muy positivas y queremos que esto salga adelante pues os las vamos a, a decir un poquito así rapiditas. Las hemos tenido también escritas porque entendemos que a las nueve de la noche es imposible quedarse con todo. O sea, muchos de los que estamos aquí llevamos muchos años detrás de este objetivo y si algo nos, nos define es la persistencia y que no lo, no lo olvidemos, porque al final con persistencia puedes conseguir cualquier cosa. Es como el efecto de la gota malaya que poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, pues va consiguiendo su objetivo. Da gusto escuchar a todos los grupos que, pese a sus críticas o pese a sus, pese a sus puntos de vista puntos de vista que pueden ser diferentes, eh, tienen ese compromiso de, de, de apoyar, de, de seguir debatiendo, de intentar mejorar esto, porque evidentemente es una ley que tiene mejoría, que, que tiene mucha capacidad de desarrollo, y yo creo que eso sí que es responsabilidad de todos nosotros, eh, el hecho de, de echarlo a andar. ¿no? Y, y bueno, por último, simplemente... ...dejar ese, ese, ese mensaje en este caso al grupo parlamentario del PSOE... ...que sí que entendemos que es el que actualmente tiene, tiene la llave... ¿no? ...un grupo que a nivel autonómico en todos los planteamientos... ...que hemos hecho en parlamentos eh, autonómicos y regionales... ...nos ha apoyado, no solo eso, sino que en, en algunos casos... ...incluso los ha liderado o ha tenido una iniciativa muy importante... Para, ...para que se lleven a cabo, pero que cuando llega cuando esas propuestas... ...llegan a Madrid, pues no sabemos si es por una, por una cuestión moral, ideológica o algo que va más allá, pues pues no lo, no lo han apoyado. Así lo votó la presidenta de Navarra, María Chivita, en Navarra. Se vota que sí en Navarra y luego llega a Madrid, vota que no. El señor Iceta votó que sí en Cataluña. Ahora en, en Madrid vota que no. Eduardo Madina, Pachi López, eh, aquellas palabras bonitas, eh, hace muchos años. Y luego llega la cosa a Madrid y han votado que no. ¿Y cómo se tomará el de la noticia de que Alemania regulará el cannabis para uso adulto? Creo que puede ser una, una manera o una forma de ver qué es lo que, qué es lo que podría pasar aquí, ¿no? Porque en, en el caso de Alemania, eh, finalmente el, el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata alemán, ha decidido cambiar su postura. Y la pregunta que todos os estaréis haciendo, ¿cuándo presentarán esta ley? Iríamos al segundo semestre de, de año con, con mayor probabilidad de que entrara eh, la toma en consideración. Esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tenemos margen suficiente para recoger todas esas aportaciones que nos habéis hecho y tenemos margen para seguir mejorando la, la ley, tenemos margen para hablar con los grupos parlamentarios y construir esa mayoría parlamentaria. No faltaron alusiones a la subcomisión medicinal, que no contará con la representación de la sociedad civil ni de la experiencia de las asociaciones, quienes se han responsabilizado de dar cobertura a los pacientes terapéuticos los últimos 25 años. Nos agradaría que en el futuro se tuvieran en consideración estas voces diversas eh, y, por ejemplo, se podía rectificar para entradas a una, esa subcomisión de medicinal, porque la unidad somos todas y no unas pocas. Lo planteamos de una forma inclusiva, lo planteamos también recogiendo el autocultivo y el cultivo grupal a través de las asociaciones canábicas, que además, acorde a la realidad, son quienes más han ayudado a las personas usuarias de cannabis medicinal en los últimos tiempos. Estamos a favor del autocultivo. Estamos un poquito cansados de que se nos acose y se nos insulte. Eh, cuando subes a en este edificio, cuando tú subes hacia arriba, y eso Lucía creo que puede dar fe y te reúnes en algunos despachos, y sobre todo cuando hablas en nombre de los pacientes, hay una cosa que es o lo tomas o lo dejas. Y ahora mismo hemos tomado lo poco que podíamos tomar. De industria, innovación e investigación también pudimos escuchar cosas muy interesantes en la Universidad Politécnica de Cataluña, de la mano del Cannabis Hub. Hemos organizado una jornada de dos días. La primera jornada está dedicada especialmente a los socios del Cannabis Hub para generar ideas y proyectos. Y hoy tenemos esta sesión matinal más para trabajar temas internos del Hub. Y por la tarde tenemos una de las cosas que más ilusión nos hace dentro del Hub, que son estas Cannabis Talks. ...que son uh, pequeñas charlas en formato muy divulgativo... ...que nos permite trasladar toda la ciencia e innovación... ...que hay alrededor del cannabis... ...en unas píldoras muy pequeñitas... ...enfocadas a un público general y contamos con expertos de todo el mundo, hoy tenemos gente de California, tenemos gente de Washington, tenemos gente de Francia, que nos viene a explicar pues, las grandes novedades del sector. El Cannabis Hub lo creamos ahora, ahora un año y básicamente el objetivo es crear una herramienta donde permite agrupar instituciones, empresas, y organizaciones, centros de te eh, tecnológicos para trabajar con el único objetivo común que es trabajar en la planta del cannabis y sobre todo el tema principal es el tema de la innovación y el conocimiento. Ahí incluimos temas de talento para incorporar talento ¿no? a generar este conocimiento. Hay una parte de negocio, estamos trabajando con empresas, entonces tenemos claro que el negocio es una parte importante, y está la parte sobre todo de innovación y la difusión y divulgación de esta planta fantástica, ¿no? que tiene tantísimos usos, y un poco la idea es des, o sea, desestigmatizar esta planta, explicar a la gente la cantidad de cosas que se pueden hacer, lo beneficioso que es para el medio ambiente, la maravillosa que es a nivel industrial, la cantidad de usos que tenga, y el hub es esto, es agrupar gente alrededor de esta ilusión, con, con dinámicas concretas, generación de proyectos, generación de innovación. La parte de innovación, investigación, es, es importante siempre. ¿no? Es decir es importante basar las cosas en una evidencia científica para poder avanzar objetivamente, porque si no vas dando bandazos. ¿no? En la parte del cannabis creo que es especialmente interesante, más que nada porque vamos atrás. Es decir, en relación a otros cultivos, a otros materiales, por situaciones que yo creo que son conocidas, ¿no? temas de legalización, temas de prohibiciones, pues no hemos tenido la ocasión durante muchísimos años de avanzar en esta investigación. Entonces, vamos atrás de muchos cultivos y esto lo que nos hace es estar eh, sin alguna información crucial para desarrollar otras iniciativas, otros proyectos y otras innovaciones. ¿no? Entonces, o partimos de la innovación y de la generación de conocimiento o siempre vamos a quedar atrás. ¿no? Y Lo que estamos intentando es revertir esta situación y conseguir a través de la innovación y la investigación poner ciencia ¿no? e investigar de manera objetiva sobre temas concretos, ya sea el medicinal, ya sea el uso del cannabis para fibra, para hacer textil, cuál es la mejor manera de procesarlo, cuál es la mejor manera de, de activar los cannabinoides, etc. ¿No? Aquí el objetivo es trabajar a través de la ciencia, que no es nada más que intentar trabajar la manera más objetivamente las cosas eh, para avanzar en esta generación de conocimiento. En general, somos una comunidad abierta, estamos eh, totalmente abiertos a colaboraciones, ya sea gente que entre en el Hub como miembro, que esta es una opción, pero también estamos abiertos a colaboraciones y creo que la fuerza que tenemos precisamente es esto, ¿no? ¿No? Si actuamos individualmente, siempre llegamos más eh, cerca o no llegamos tan lejos que si actuamos globalmente y de manera colaborativa. Entonces Animar a la gente que contacte con nosotros y buscamos vías de colaboración de cualquier forma. Este mes os queremos animar a participar en el sorteo de Navidad para ayudar a la abuela marihuana. Podéis comprar los boletos que el partido canábico Luz Verde ha puesto en circulación para ayudar a Fernanda de la Figuera a pagar la multa de 10.000 euros que le impusieron tras la intervención al club Marías por María. Fernanda, a sus 78 años, también ha sido condenada a nueve meses de prisión, aunque no entrará al no tener antecedentes. Desde Luz Verde se le insta a Fernanda a recurrir la sentencia a los altos tribunales, llegando a los europeos si es necesario. Lo que pasa es que hace tiempo, no sé si te habrás dado cuenta, las drogas son una forma de culto y una variante de secta religiosa. Aparte de los que tomamos drogas por gusto, hay algunos que las toman por misticismo, por reunirse con los de la misma opinión política, por otras razones distintas de la utilidad particular. Lo que llamaríamos utilidad marginal en economía. Los economistas lo llaman utilidad marginal a eso. Este mes ha fallecido a sus 80 años el filósofo, profesor de Derecho y ensayista Antonio Escotado. Autor de numerosas obras, destaca entre ellas la historia general de las drogas que redactó estando recluido en la prisión de Cuenca. Un compendio sobre el uso de las sustancias a lo largo de la historia imprescindible para cualquier persona que quiera abordar la temática de las drogas. Nosotros queremos recordar a Antonio Escotado con un fragmento de una entrevista que le pudimos hacer en 2012. La guerra la inventó el presidente Nixon en el 71 y aproximadamente en el 2000 acabó. No tenemos guerra contra las drogas. Tenemos un armisticio donde la policía puede dar mucho el coñazo. Donde las calidades se han perdido, pero los puntos de venta se han multiplicado por mil. Ahora podemos elegir entre la hipocresía ignorante o, digamos, la razonable, eh, ...intención de sacar a nuestro país a flote... ...en esta lamentable circunstancia... ...en la que le han situado gobernantes incompetentes... ...en sentido de material de construcción... ...en sentido de eh, arbusto que se pueda sembrar... ...para frenar el lavado que ocasiona el agua... ...en superficies de cierta pendiente... ...claro, por supuesto, nos estamos despreciando... Una planta que no solo es bendita porque la, la creó la naturaleza, es que nosotros la hemos vuelto a bendecir y la hemos convertido en un auténtico milagro. La diferencia entre las plantas que Jaherer y Rosenthal estaban trabajando a finales de los años 60 cuando concibieron su proyecto de, digamos, reivindicar la planta y estudiarla a lo que ahora estamos obteniendo. ¡Buah! O sea, es un salto como el que va de las pirámides a la conquista de la luna. Las pirámides son una gran obra, pero la conquista de la luna es... Uf. Y sobre la regulación del cannabis en España y nuestros políticos, también lo tenía claro. Pero claro que daría empleo, empleo razonable, claro que daría turistas, claro que nos daría una autoestima, y encima posiblemente el liderazgo en una zona de producción que evidentemente tiene un futuro, no futuro, súper halagüeño en futuro. Pero la verdad no confío, es gente muy vulgar. Y ahora en Top Cultivo, los mejores consejos para el autocultivo.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 La primera cuestión de hoy nos la envían desde Mérida, Juanjo nos dice que va a montar su primer armario de cultivo y nos pregunta cuál es el equipamiento básico para cultivar indoor en un armario. Hola Juanjo, poner en marcha un armario de cultivo es sencillo, pero es cierto que la primera vez nos surgen muchas dudas. Una de las primeras cuestiones que nos planteamos a la hora de montar nuestro armario es qué tipo de luz vamos a poner, generalmente para un armario de un metro cuadrado o poco más escogeremos luces de alta presión de sodio, entre 400 y 600 vatios dependiendo del consumo que queramos tener, o de leds, aconsejables unos 400 vatios, que pueden estar en un foco o en dos de 200, incluso más de menor potencia. Unos yoyos o poleas para ajustar la altura de los focos te vendrán de maravilla. El siguiente tema importante que tendremos en cuenta es la ventilación. Las plantas necesitan renovar el aire, así que necesitaremos un intractor que lleve aire fresco por la parte de abajo del armario y un extractor que saque el aire caliente por la parte superior. En la salida es aconsejable que pongas un filtro de olor. Un ventilador que remueva el aire y obligue a las plantas a estar moviéndose también será muy importante un temporizador para controlar el encendido y apagado, un termómetro y para monitorizar la temperatura y humedad, maceta sustrato y buena genética. Juanjo, con todo esto y un poquito de cariño podrás liberarte de tener que buscar tu hierba en el mercado negro. La siguiente pregunta de hoy nos la envía Paula desde Utrera. Paula nos pregunta cómo hacer un enraizante natural en casa. Hola, tocaya. Toma nota porque voy a explicarte cómo hacer un enraizante de forma casera. Podemos hacer enraizantes caseros con productos naturales como el sauce, la miel, las lentejas y en general con las legumbres. Hemos elegido frijoles, judías, habichuelas o alubias, en cada sitio tienen un nombre, ya que producen más auxinas que las lentejas, por ejemplo. Las auxinas son las encargadas de estimular la aparición de nuevas raíces en los tallos de los esquejes. En este caso utilizaremos medio vaso de semillas que pondremos con dos vasos de agua en un recipiente, lo taparemos y lo dejaremos reposar de 8 a 10 horas. Transcurrido este tiempo, filtraremos el agua y guardaremos ya que la utilizaremos más adelante. Dejaremos los frijoles húmedos para provocar su germinación. A las 24 horas las rehidrataremos con el líquido que dejamos durante unos minutos y las volveremos a filtrar y dejar húmedas pero sin encharcar. Repetiremos el proceso durante 4 o 5 días hasta que casi todas estén germinadas. Si viéramos alguna mala que flota o que se pudre, la apartaremos. Añadiremos el líquido que nos queda mezclándolo al 50% con agua nueva, para ralentizar la pudrición y lo trituraremos con una batidora por ejemplo. Colaremos el líquido resultante apretando para aprovechar todo el jugo. Para utilizarlo, diluiremos una parte de este jugo con 5 de agua y lo aplicaremos a los tallos donde queremos que salgan las raíces. Este líquido puede ser tóxico, no es aconsejable ingerir y hay que dejarlo fuera del alcance de los niños. Los restos los podemos retirar a nuestra compostera, ya que favorecen al compostaje. Bueno Paula, ya sabes cómo hacerte tu propio enraizante casero. La última cuestión de hoy nos la envía José desde Sevilla, quiere que le aconsejemos una variedad para un buen high. Hola José, para un buen colocón, hoy te vamos a hablar de una variedad clásica rescatada por Buda Seeds, la Buda Autoamnesia. Amnesia ha sido una variedad con fama merecida desde la costa oeste de Estados Unidos hasta Ámsterdam, desde donde llegó a Europa. Su reputación le ha venido de su efecto estimulante que consigue gracias a la gran carga sativa de su genética. También es valorada por reducir la ansiedad y por su efecto creativo y socializante. Buda Auto Amnesia produce unos resultados excelentes. Responde muy bien a la técnica LST, ideal para exteriores. En cultivos de interior se recomienda no usar macetas superiores a 11 litros por su capacidad expansiva de crecimiento. Sus flores pueden alcanzar elevados niveles de THC y destacan por su increíble aroma incienso y sabor perdurable. Destacan sus fenotipos, que salen de amnesia alemón con toques cítricos, y otros con matices a maderas o sus rastros de geis, que le aportan riquezas en terpenos, ideal para recetas culinarias. Bueno José, ojalá pruebes la Buda autoamnesia y ya nos contarás.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 La activista y actriz chilena Ana María Gazmuri, creadora de la Fundación Daya, se ha convertido en diputada en Chile. Ana María se presentó como independiente en una coalición de izquierdas, aprobó dignidad, que apoyará la regulación integral del cannabis si gana la segunda vuelta de las elecciones en diciembre. El Congreso de Colombia ha tumbado la regulación del uso adulto en su segundo debate en la Cámara, así que el proyecto en el que tantas esperanzas había se queda archivado de momento. No os perdáis los últimos reportajes que hemos publicado de Marihuana Now sobre Colombia Breeders, un banco de semillas psicoactivas legales. Y también visitamos Can Organic, una empresa que produce mega plantas con una visión muy respetuosa con el medio ambiente.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 En las montañas del Cauca, uno de los lugares donde más marihuana se produce en Colombia, se celebró un encuentro entre cultivadores que pudieron catar las mejores muestras del lugar. Unas producidas por empresas licenciadas y otras por agricultores tradicionales que se mueven en las zonas grises y oscuras de la legalidad. Y en medio de todo esto, una nueva generación que ha nacido entre la marihuana y el conflicto armado es capaz de entender las cosas y a la planta de otra manera. La Carta de la Montaña es un espacio que creamos para estrechar lazos, eh, intercambiar conocimientos y eh, motivar el intercambio de experiencias en las personas que se dedican al cultivo a gran escala en la zona del norte del Cauca, que es una zona eh, reconocida pues, por ser eh, en los, eh, la zona donde se produce la mayor parte del cannabis en Colombia, aunque eh, eh, trabajan en un gris pues es importante siempre como estimular el buen trabajo, las buenas prácticas y, eh, y, el, y la integración. No si no si esta aquí? Aquí no si no si eh, ya es como nuestra tercera cata, creo. Acá, acá arriba en, en la montaña, porque eso es lo que hemos querido mostrar a las personas, lo que los jardineros del Cauca pueden hacer, ¿sí? ese potencial que tenemos nosotros. Cada vez en cada cata hay mejores flores, eso, me, eso a mí me, me, me, me gusta mucho porque se ve que los jardineros de la zona han, han, se han puesto las pilas y han dicho que de verdad podemos dar algo mucho mejor. Entonces para nosotros estos eventos son muy enriquecedores porque además vienen personas que nos comparten su conocimiento y pues aprendemos también siempre de ellos. Este tipo de eventos nos traen más conocimiento sobre el comportamiento de la mata. Esta mata no ha sido terminada de investigar, no hay un solo comportamiento. Por más que escriban de ella, deben escribir diferentes maneras de tenerla, de cultivarla, de tener las diferentes posibilidades en diferentes especies para diferentes enfermedades. Aquí, ¿qué encontramos? Cómo la tratan y cómo la conocemos y qué hace de bueno. Aquí ahora estamos sembrando marihuana. y Gracias a Dios, todo está bien. Ya hay disparos, después del tratado de paz, gracias a Dios, acá en, el, en, la, en la zona norte se sintió mucho, porque acá ya no volvieron a disparar, ya todo está muy bien, gracias a Dios estamos eh, prácticamente en paz, no en paz totalmente, pero pues hemos vivido muchos años ya de tranquilidad, gracias al proceso. Eh, hemos observado que las prácticas han mejorado, entonces hay mejores productos, sobre todo en el campo de las extracciones, eh, se ha desarrollado mucho, han podido eh, obtener mejores herramientas, ...con mejores insumos, gracias a las variedades de genética que hemos podido hacerles llegar... Eh, ...las empresas y las ferias que se han hecho... Eh, eh, ...han colaborado mucho, pues trayendo maquinaria y tecnología que antes no se usaba... ...entonces, pues estamos muy satisfechos con la mejora de las muestras... ...y con la calidad de las, de las flores que se presentaron... ...este año, en la cata de las flores, pudimos observar alrededor de unas 20 muestras de flores... ...y unas 10 de extracción, más o menos, que fue como... Eh, lo que había producción en este momento, pues dentro, de la, dentro del territorio. Han venido flores de, de personas que cultivan en la montaña eh, para, como, a, a, en, en gran escala, pero pues para, para no para el, el mercado eh, formal. Y ha venido también muestras de, de empresas que eh, trabajan dentro de la formalidad. Entonces hemos podido como hacer la comparación de la producción. Eh, eh, la, la gente ha podido darse cuenta que si tienen unas mejores herramientas y si lo hacen de una mejor manera, pues van a tener mejor producto. Es un cambio de generación, ¿sí? O sea, antes no se veía esto, no... O sea, es algo muy nuevo y acá en estos momentos vivir lo que estamos viviendo en cuanto a la marihuana es algo que era prácticamente que, que un delito, yo creo, el sembrarla, el venderla todo. Y más que todo eso era como los mayores eh, yo pienso de que no nunca la fumaron, entonces como que ellos ven eso como algo que puede decirse que el vicio, ¿no? Lo que dicen lo que el vicio. aquí? donde se siembra y se manda todo el país. Yo vivo aquí, y como quieren que no lo prenda si crece aquí. Aquí donde se siembra y se manda pa' tu país, aquí donde me levanto respirando yeah. la agua. Mi dedicación a la planta que nos identifica, que en el pueblo critican, no quieren que fume. Pero con mucho respeto les digo que como hay gente que la siembra, también hay gente que la consume. Así que lo pegue, lo queme, lo rote lo pana, que vivimos en la selva más grande de marihuana. Yo pretende salir adelante no con... Con el narcotráfico porque pues aquí el, la mayoría de la gente joven le, le hablan de, de narcotráfico y quieren vivirse la película y montarse pues en, en el hecho y eso no es, esa no es la salida, ¿sí me entiende? Pero aquí la única salida que ve la gente joven es salir y meterse al narcotráfico, a la guerrilla. Yo también les aconsejo pues que busquen otra salida, que vean que, que la vida es muy bonita y la vida es de tratar de vivirse en paz. No estar en conflicto con la gente. le invito a hacer arte, a mucha arte y mucha paz. de Cali, Medellín y Bogotá, que ustedes lo cultivamos acá. natural, sobrenatural, medicinal, internacional. Todo sale de aquí. Si tengo los ojos rojos, me disculpan, pero no es mi culpa. Lo que pasa es que yo soy de Torihuis. Y yo pienso que en ese momento la marihuana, así como aquí al pueblo, beneficia a mucha gente. La marihuana yo la uso como algo que me relaja y me inspira mucho. Algo que me calma, me pone a pensar mucho, a reflexionar mucho. Y eso trato de expresarlo en mis canciones también. Por ejemplo, Tori Bui es una canción que le canto al pueblo. ¿Y cómo quieren que no fume si yo vivo aquí? O sea, lo que yo digo ahí es porque obviamente a ti no te pueden ver por ahí fumando porque es un problema y hasta... Te puedes, te puedes morir, te puedes morir, sí. Si usted la cultiva, el abuelo la cultiva y el vecino la cultiva, por eso que viva la medicina para el alma, la planta sana y sus poderes que te brindan calma. ¿Y cómo quieren que no fumes y lo vivo aquí? ¿Y cómo quieren que no lo prendas y deje aquí? Aquí donde se siembra se manda el país, aquí donde me levanto respirando el agua. Este mes de diciembre vuelve Verde Medicina y el consultorio online de Smoking Map con nuevas consultas y un montón de novedades. ¡Os esperamos! Y atentos que el año acaba completito de eventos, desde copas como Volcán a Lanzarote que se celebra este mismo fin de semana, Secret Capizcaya o la histórica Copa MEC para el fin de semana del 18. También vuelven nuestros amigos de Trivial Cannábico, que presentarán su nuevo show el día 15 en el Palacio de la Prensa de Madrid. El 28 y 29 de diciembre tendrá lugar en Cali, Colombia, su Cursal Cali Cannabis, una propuesta de feria canábica que quiere promover el arte, la cultura y educación relacionada con la planta.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 Ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cáñamo, a ilamarihuana.com, con toda la información de actualidad. Como siempre, intentar ser felices, cuidaros mucho y hasta pronto.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 Sin dejar de soñar y sin hacerle daño a la gente Dedicado también a quien siente la conexión De la Pachamama con el alma, mente y corazón La mata no mata, pero si siembra la mata por plata Lo que está, está sembrando, qué está pasando, entonces cuál es el problema, el que la siembra, el que la vende o el que lo quema. Entonces qué está pasando, cuál es el problema, el que la siembra, el que la vende o el que lo quema. Entonces qué está pasando, cuál es el problema, el que la siembra, el que la vende o el que, ¿O que lo quema. Y cómo quieren ¡Gracias! <tose>